Una joven de nombre Luisana del Rosario denunció este lunes que la madre de dos niños lo dejó abandonado. Este hecho ocurrió en la calle Juan Bosch del sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sí, el otro año ella lo también, porque es algo consecutivo de ella. Ella cada año lo deja abandonado. Entonces, el otro año, cuando ella lo dejó abandonado que era por el medio del tribunal que se tenían que entregar ella fue autoritariamente que querían que se la entregaran entonces según el abogado dijo que no, que eso no se podía y además era de noche entonces eh, no se le entregaron los niños y ella fue con un grupo de personas a, a buscar a los niños, yo vivía en un apartamento había una verja, ella se voló y estaba, penetró al apartamento y por eso le, le pusieron la orden de alejamiento el padre no está aquí ahora mismo porque él trabaja y tenía que comprar una pieza en Santiago. Entonces por eso me, estoy yo con los niños y no él. Tomen carta en el asunto porque uno ya lleva muchísimo tiempo. Su padre ha pedido la custodia muchísimas veces, entonces ella no ha querido cedérsela. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.